Advertencia. La puerta está bloqueada pero mantén esas piezas de madera por allí por si las necesitamos. Fredbear, ¿te habló? Sí, lo hizo. ¿Hay algo mal? Lo siento, me tengo que ir. Tengo que ir por una pieza más, sé dónde encontrarlo. Estaba esperando, Bonnie. ¡Levántate! Progando. Progando. Progando. Progando. Perfecto. Tengo un trabajo para ti. Recoge la cabeza de nuestro maestro que lo es localizado debajo del escritorio de la oficina de seguridad. Traemele y serás recompensado. Sé rápido, y evita todo contacto visual con cualquier animatrónico. Bonille. Quiero hablar contigo. Mierda. Uh. Y... Uh. Espera, ¿qué pasa con tus ojos? Nada. Ahora sal del camino. Bien, ahora regresa al sótano. Espera vuelve. Mira debajo del escritorio otra vez. Bueno, ¿qué sabes? Él todavía permanece. Tómalo también. El trabajo. Ya está casi completo. Hay alguien más por aquí. Probablemente sea solo una rata. Ahora ayúdame. Debo advertir a todos sobre esto. a nadie sobre esto. This voice is a gesture, yeah, but I'm harmless, must a muscle you just lying on the floor, but I blame for a second, he's not there anymore.